¿Cansados de ver spoilers de Resident Evil 8? ¿Tristes por la muerte de Ethan? ¿Pero qué pasaría si les dijera que Ethan Winters aún sigue vivo? Antes de que me lancen piedras, primero les voy a contar Red 7 y 8, para que entiendan en qué me baso. Todo comienza en Resident Evil 7. Ethan está viendo una grabación de Mia, en donde ella pide por ayuda, y como Ethan es un buen esposo, este va a rescatarla. Pero al llegar, no solo se encuentra con una casa red tenebrosa, sino que con una familia ligeramente loca, la verdad. Y tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, para rematar, la familia es casi inmortal. Literalmente le das un promazo en la cabeza y siguen vivos. La cosa es que Ethan se va dando cuenta que la familia al principio era normal. O sea, algo así como los Simpsons. Jack seguía a Homero, Bart el hijo bromista, eh, la esposa de Jack seguía a March y Lisa seguía a Zoe. Pero bueno, Ethan llega a eliminar a cada uno de ellos, hasta que al final tiene que elegir a quién salvar. A Zoe, quien fue la que lo ayudó, o el amor de su vida. Ethan decide salvar a Mia y estos dos al irse son interceptados por una hermana, que me faltó mencionar, que en sí seguía Maggie, o en este caso Evelyn. La cosa es que Ethan es aprisionado en un barco, y este al ser liberado por Mia tiene que enfrentarse al boss final, que en sí es Evelyn pero en modo abuelita, y este al vencerla le dice es con la ayuda de Chris. Ahora pasaríamos a Resident Evil 8, en donde Ethan ya parece feliz, tiene una familia todo piola, hasta una hija, pero un día cuando estos están cenando escuchan toc toc. Pero en vez de contestar quién, reciben un pum, pum, pum. <ríe> la cosa es que Mia muere. Luego de eso, tanto Rose y Ethan son llevados hacia el gobierno. Pero para su buena suerte, el camión en donde van es volcado. Ethan tiene que buscar a su hija. Se encuentra una abuelita que le dice que la hija fue llevada a un castillo desconocido. Ethan va para su rescate y conoce a varios antagonistas. Que sería la MILF de nuestros sueños, las hijas de la MILF y también Heisenberg. No ese Heisenberg, este Heisenberg. Que en sí al principio pensé que era un hombre lobo. La cosa es que viví engañado. Ethan se vence a todos los antagonistas, lastimosamente lo llegan a matar, pero revive por el amor de la amistad, no mentira. Según el juego, Evelyn está en Ethan, bueno, eso también son mal, o sea, Ethan siempre estuvo, estuvo muerto desde Resident Evil 7. Evelyn también menciona que ella le dio el don de super regeneración, esto podría explicar por qué es que a Ethan que eh, cada vez le cortan un brazo o pierna, esto se lo reinserta como si nada, pero bueno. Ethan dice, calla no tengo tiempo para tus cosas Y va a rescatar a tope a su hija Y aquí es en donde se viene el boss fight final Ethan se da cuenta que la abuelita, las personas y muchas otras siempre estuvieron espiándolo Y dice, calla y le mete promazo La cosa es que ambos pelean y Cuando Ethan la asesina, Miranda se empieza a descomponer Como en todos los juegos Pero Ethan también Dándonos a entender que sí Ethan no era más que un molde Pero bueno, para su buena suerte Chris llega al rescate Llega a rescatar a Rose y a Mia, la cual seguía viva. Lastimosamente, Ethan no pudo salir vivo de ahí. Pero seguí en las escenas postcréditos en donde pasarían alrededor de 20 años de la muerte de Ethan. Rose ya está grande, tipo, tiene mi edad. Llega un agente de una nueva agencia a pedirle ayuda y abra con ella. Diciéndole, Evelyn. Rose se molesta y le dice que no se imagina lo que puedo hacer. seguía a partir de aquí en donde yo mismo me puse a pensar. ¿Es acaso Rose...? Evelyn, o sea, sé que Rose, o sea, sé que su segundo nombre de Rose es Evelyn, pero acuérdense que Ethan fue moldeado de nuevo por Evelyn, haciendo que Ethan comparta genes con ella. Bueno, más o menos. Y esto al tener el delicioso comida, nace Rose, pero con conciencia y poderes de Evelyn. Esto más que nada es solo una hipótesis, y en cierto caso es bueno. Y digas, ah, Hadros, es muy forzado. Pero al final, en el último momento en donde se están retirando, se ve que alguien aparece. Y tanto Rose como el chofer quedan pasmados Bueno, aquí está la prueba Primero no hay nadie, y ahora sí ¿Ustedes qué dirán? ¿eh? Sinceramente, esto es demasiado bueno Ya que, en cierto caso, si es que Rose es, Tiene los mismos, mismos poderes que Evelyn Hay una pequeña posibilidad de que Ethan reviva Y al igual, si es que Ethan sigue vivo Pues, tal vez aquí Resident Evil 9 Me puse a investigar más acerca de esto Y encontré esto La verdad, no sé si es auténtico pero espero que sí, se puede observar la mano de Hitan. También me gustaría que el mejor prota regrese, para que acabase Resident Evil 9 de una manera épica, y por fin tenga la vida que tanto quiso junto a su esposa e hija. Pero bueno, por el momento es todo, no olvides suscribirte que ando de vacaciones, y antes de irme les agradezco mucho por el apoyo del video pasado, ya que literalmente no se consiguen en 2000 vistas de la noche a la mañana, y quiero dedicar este video a mis subs activos Joshua Bat, Espero haberlo pronunciado bien De Alimencio 700 No olviden mucho de que Ethan no está muerto Y en el caso que me equivoque Siempre estará en nuestros corazones Por el momento es todo Se cuidan, chao